La tolerancia es el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. ¿Por qué, pues, los mismos hombres que en la intimidad de su gabinete se deciden por la tolerancia, la caridad y la justicia, truenan en público contra esas virtudes? Por la sencilla razón de que el propio interés es su único Dios y todo lo sacrifican a ese monstruo que adoran. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. La tolerancia como valor surgió en la Ilustración en el contexto de intentar superar el fanatismo que había alimentado a las guerras de religión que asolaron Europa en los siglos XVI y XVII. Entendida como el respeto a la diversidad humana, está en la base de todas las declaraciones de derechos, la de la Revolución Francesa de 1789, ampliada a las mujeres por Olympe de Gouges en 1791, o la Declaración Universal de las Naciones Unidas de 1948 que en su artículo 2 reconoce los derechos y libertades de todas las personas sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. ¿Cómo se puede llevar a la práctica el respeto a la diversidad que supone el reconocimiento de la igualdad de derechos? En el ámbito privado, respetando las ideas, creencias y prácticas de los demás ...que difieran de las nuestras, siempre que no vulneren el marco jurídico que democráticamente nos hemos dado. En el ámbito del discurso público, la tolerancia está estrechamente vinculada a la defensa de la libertad de expresión... ...y del libre pensamiento. Como decía John Stuart Mill, ningún gobierno puede fiscalizar la difusión de opiniones, doctrinas o argumentos... ...incluso aunque estos puedan ser falsos. Es más útil la libre discusión de las ideas... ...porque solo un vivo debate público puede sacar a la luz la verdad y la consistencia de los mejores argumentos. Sin la tolerancia, la convivencia se hace imposible... ...y hay dos aspectos en los que la acción de algunos partidos políticos la está poniendo en grave peligro. Por un lado, la polarización ideológica, que enfrenta sin respeto las ideas y creencias propias y ajenas. Por el otro, la utilización de las diferencias culturales, de género y sexuales para enfrentar personas y colectivos... Esta forma de actuar radicalmente dogmática busca imponer a los demás un único modo de vivir y pensar. El antropólogo Claude Lévi-Strauss ya nos enseñó que sin una educación previa las personas tendemos a creer que nuestra forma de vivir y pensar es la más correcta y evolucionada. Pero no hay nada menos civilizado que este no-centrismo que ha servido para justificar actitudes tan contrarias a la convivencia como el racismo y la xenofobia. Con la globalización y el aumento de las migraciones evolucionamos hacia sociedades multiculturales y el reto está en saber cómo gestionar esta diversidad. Compartir un mismo espacio cívico con quien no piensa o vive como uno mismo no siempre es fácil, más si no hemos sido educados en la tolerancia y en ver en la diversidad humana una riqueza que nos aporta nuevos puntos de vista y modos de vida. Hay quien aprovecha esta falta de cultura cívica las dificultades que algunas personas tienen para convivir con la diversidad o los problemas circunstanciales que ésta pueda generar para obtener réditos políticos, armando un discurso que se sostiene sobre mentiras, tópicos y prejuicios que buscan enfrentar personas y colectivos por su origen étnico o nacional, por su género, por sus diferencias culturales, ideológicas o sexuales. Es un discurso que genera discriminación y violencia. Un discurso del odio que va en contra de quien no se someta a sus postulados ideológicos. En contra de quien defiende la igualdad y el respeto a la diversidad como un valor. Valores que cuando se enseñan desde la escuela son calificados como adoctrinamiento. Ellos, que son los doctrinarios por antonomasia, acusan a los demás de adoctrinar. Su discurso violento engendra e inflama conflictos entre los más vulnerables, para que dirijan la agresividad que les provoca la frustración ante sus expectativas de vida contra aquellos que son señalados y que aparecen como causa de todos sus males. Mientras, de esta manera, ellos se liberan de toda presión y pueden mantener sus estructuras de poder y privilegio. Pero que nadie se llame a engaño. Detrás de sus soflamas doctrinarias no hay ni firmes convicciones ni una moral sólida y virtuosa, sino... Como decía Voltaire, tan solo hay la mezquindad de sus burdos y prosaicos intereses.